a sentir, observar cómo está mi cuerpo. Le ayudo a relajarse, visualizando observo y acepto lo que sea que estoy sintiendo, todo está bien, porque voy a acercarme en este tiempo en esta hora, con suavidad, con paz, hacia este ser que soy yo. no es física, que es de luz, la esencia, el alma. El alma tiene peso como tiene peso. Voy a enfocar a sentir el alma. El alma... ¿Será que tiene nacionalidad? ¿O de dónde viene el alma? Percibo eso. ¿Será que el alma tiene la misma edad que este cuerpo? ¿O será que el alma en la esencia de esta alma, de este ser, de este el... ¿Dónde está? está aquí Es como si al percibir eso, el espacio... En un esta parte de luz interior hay una fuente de una felicidad natural que no requiere de ese momento Decimos eso en mí. sentir esta parte es como si pudiera un momento liberarme del apego a este cuerpo y a todas las ataduras que desarrollé con este cuerpo volviene a ser necesito pensar necesito hacer la mente el pasado atrás, emergen mi tanta creatividad otra vez, emergen como flores, las ideas La claridad hace que desde el corazón emerjan pensamientos nuevos. esa confortable y agradable sensación, disfrutando de todo lo que soy, incluso el corazón se vuelve a sentir tan estable. Serena incluso las memorias la influencia del ruido de lo que otros han dicho de mí el sufrimiento que he tomado de las relaciones. esta experiencia de paz. se serena se limpia y se permite que el corazón vuelva a estar liviano. el alma salvo segura en paz puedo ir poco a poco poniendo ese largo resonar del ruido de los demás en mi corazón Misma sintonía, yo, el alma, frente al océano de paz, a la fuente suprema pacífica, eterna, pura, liberadora, al igual que cuando se está cerca del océano, la brisa marina refresca, el murmullo de las olas. Está frente al océano de paz. Empieza a sentir esas... I see esta paz eterna suprema absoluta y al igual que en el mar la superficie salpica y se siente más la corriente sumergirme en lo profundo de este océano de paz. Entro en un agradable estado de silencio. Un silencio que sana. silencio que agrada y se siente como sintiendo ese murmullo de paz del océano de su sentido aquí y todo lo que siento en este instante es la paz más importante you yeah. tu ansiedad y miedo todo se disuelve en la dulzura de este profundo silencio que hay en estas disfruta de sonido en la vida donde me libero de pensar en cualquier otra cosa para verdaderamente sumergirme en esta agradable sensación de paz tan pesca. En este silencio sanador Puedo volver a escuchar que el alma había estado pidiendo paz por tanto Estaba tan sedienta de paz. Y no había puesto atención a lo que realmente necesitaba, Señor. océano de paz donde vuelvo a sentirme a salvo me doy cuenta que la paz es el ingrediente esencial del alma que soy desambulirme en esta intensa paz. El alma se recarga e intensifica su propia capacidad de paz. Me vuelvo estable, valiente, los sentimientos negativos que terminaban con mi paz y como yo el alma tengo toda la capacidad plena ponerles un punto final terminarnos y volver a sintonizarme con lo que realmente quiero vivir soltar tanta ira y permitirme volver a estar con todos mis pensamientos en tomar de la fuente suprema Experiencias que el alma puede sentir con la fuente suprema, el alma suprema. Saber que no estoy solo, sola. Saber que lo que sea que viene en esta vida. Yo soy capaz de superarlo y ser una fuente de luz que le dé esa esperanza a otros de escuchar a todas las almas. entender que el alma suprema tiene un amor ilimitado inagotable que alcanza para todas las seres vivos alcanza darme la fuerza para transformar la oscuridad es sanar limpiar mi sufrimiento y nutrirme con felicidad es mi guía mi amigo, mi madre, mi hermana, mi compañero eterno, lo que sea que el alma necesite, está siempre disponible para mí y con esta dulce garantía. Son abierto a la paz. Poco a poco regreso a sentir este cuerpo tan tranquilo. Y por unos instantes apreciar cómo se armonizó. El alma y el cuerpo con la paz suavemente, moviendo mis manos y mis pies, vuelvo a tomar conciencia del aquí. Y el de leer algo que no tiene título siempre tratamos de terminar estas experiencias con un extracto de este libro, que son extractos, también de clases que dio nuestra directora, que tiene más de 80 años de practicar meditación y su cuerpo físicamente ya tiene 102 años entonces es muy lindo lo que ella ha logrado y dice lo que realmente necesita el alma ahora es que necesita... está dijo, lo que realmente necesita el alma ahora es poder. Tras haber pasado por tantas situaciones y acumulado suciedad a lo largo del camino, el alma está agotada y está llena de cargas, por lo que es incapaz de realizar su mayor potencial cuando utilizamos nuestros recursos internos de forma correcta obtenemos paz, obtenemos poder y ello nos capacita para permanecer con Dios y alcanzar nuestro destino. Ocupar la mente en pensamientos corrientes, mundanos y condicionados es un desperdicio de tiempo y energía. Las almas Abandonan el camino y dejan a Dios porque han malgastado sus pensamientos, sus palabras e incluso su aliento. Culpar a los demás y quejarse no son más que excusas. Se comete así otro error con lo que se desperdicia más energía y se pierde sin más poder ya no es tiempo de comportarse de esa forma, necesitamos poder y hemos de empezar a cultivarlo y a medida que el poder se desarrolle, otro tanto hará también el amor.